Chicos, muy buenas tardes, bienvenida familia, familia Census, a un evento más de el taller del diplomado para impuestos. En esta ocasión los vamos, los vamos a, a invitar a, a que me acompañen en este trayecto en el cual vamos a revisar dos de las instituciones que son importantísimas en el ámbito de la seguridad social el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Entonces, arrancamos como la vez. IMSS Infonavit con tu amigo licenciado Pepe Soto y gracias, gracias a la familia Census por esta nueva oportunidad. Tenemos esta, esta maquinaria. Toda maquinaria requiere de, de piezas para poder funcionar. Si tú a esta maquinaria le quitas alguna de, sus, alguna de sus componentes, no va a funcionar. Necesariamente necesita de los tres. De este lado vamos a poner, de esta maquinaria, vamos a reconocer una de estas piezas, con la letra P, acá vamos a poner con las letras T. y la pieza más importante porque si tú quitas esta si tú quitas esta pieza ¿tú crees que la maquinaria va a funcionar? definitivamente no funciona cuando una persona moral o persona física requiere de los servicios personales subordinados de otra se configura lo que es la relación de trabajo. Esta es... Este es el nombre de nuestra máquina. Relación de trabajo. Relación laboral. Indistintamente, así les voy a nombrar. Relación de trabajo o relación laboral. Oye, licenciado, pero aquí venimos a aprender, a estudiar lo de IMSS y Fonavit. ¿Qué tiene que ver esto? Ah, pues es que jerarquía de leyes, chicos. Los ciudadanos mexicanos tenemos derecho al trabajo, derecho a dedicarnos a aquella actividad que nos parezca la mejor para nosotros, siempre y cuando pues, sea lícita. Es un derecho humano, está consignada en el artículo cuarto constitucional. Todo ciudadano mexicano tiene derecho a dedicarse a aquel trabajo lícito que mejor le acomode. Y más adelante, en el artículo 123, encontramos esa, esas disposiciones que norman la relación que existe entre estas dos personas. Entonces ya identificaste que en la letra P, Significa patrón y que la letra TU significa trabajador. Pero qué significa la letra S Es el apellido de tu de tu profe Soto. ¿Qué significa la letra S? ¿Por qué si quitas esta pieza de medio que tiene el signo de interrogación? ¿Por qué si la quitas? Esa maquinaria que es la relación de trabajo, no existiría. Si tú la quitas, no existiría la maquinaria. No habría relación de trabajo. Por ejemplo, tú me contratas para ir a, a tu empresa a darte una asesoría especial. Tú me contratas como un experto, un experto laboral o un experto en seguridad social. Tú no me dices cómo darte la asesoría, pues para eso me contratas. ¿eh? Por lo tanto, el vínculo que existiría entre tú y yo, definitivamente no es laboral, porque yo no estoy subordinado a ti. Subordinación significa, según lo, no, lo, nos ayuda a interpretarlo, la... la una jurisprudencia que no la traje. Siempre cargo con mi jurisprudencia. Una jurisprudencia emanada por el, la Suprema Corte de Justicia, en donde nos da lo que es la definición de subordinación, porque ese es el elemento clave de la relación de trabajo, en donde nuestro patrón se encuentra en todo momento en posibilidad de disponer de nuestro trabajo. Y en correspondencia, pues, yo, trabajador, tengo el deber de acatar todas esas órdenes de trabajo. Entonces, muchachos, una vez que se identifica la existencia de la relación de trabajo, entra... Otra disposición complementaria, que va de la mano con el aspecto laboral. Y ese aspecto es la seguridad social. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917, promulgada el 5 de febrero, en cuyo artículo 123 se recogen los anhelos de la clase trabajadora anhelos por mejores condiciones de trabajo, anhelos por gozar de la seguridad social. Hasta ya encontramos los antecedentes de esta rama del derecho. Porque la seguridad social, chicos, no solamente es, no solamente es el seguro social. La seguridad social es un sistema gubernamental completo que tienen sus bases en esta, en esta legislación, en esta Carta Magna Constitución Política, con sus dos grandes apartados del artículo 123, el apartado A, que rige las relaciones laborales de patrones y trabajadores de la iniciativa privada, y el apartado B, que rige las relaciones laborales del gobierno con sus trabajadores. Nos vamos a centrar en el estudio de la seguridad social orientado hacia los trabajadores que laboran en la iniciativa privada. Entonces, es el marco jurídico de la seguridad social. El artículo 123, apartado A y B, donde todos los trabajadores tienen derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que le imposibilite físico-mentalmente obtener los medios para llevar una vida digna, decorosa. Me encanta esa definición de seguridad social que se encuentra en el artículo 9 del protocolo de San Salvador al que México está adherido. ¿Qué porcentaje de los mexicanos Nunca ha cotizado la Seguridad Social. ¿Qué porcentaje no cotiza? ¿Cuántos trabajadores efectivamente gozan de la Seguridad Social? ¿Qué estados de la República son los que menos gozan del derecho de este acceso a la Seguridad Social? ¿Cuántos mexicanos reciben una pensión de vejez, una pensión por enfermedad, pensión por invalidez, o una pensión derivada de un accidente de trabajo. Oye, ¿cuántas trabajadoras no han llegado a renunciar porque acaban de ser mamás y dicen que no tienen dónde dejar a sus hijos? Ellas necesitan trabajar. Pero no hay nadie que se les ayude a cuidarlos. No pueden pagar una, un servicio de guardería o simplemente porque su patrón no cumple con esta obligación, pues no tienen servicio. tú digas la importancia de la seguridad social? Ese instrumento de Estado que ofrece en la medida de sus posibilidades económicas resolver la problemática emergente de la población en materia de salud, trabajo, educación, vivienda y bienestar social en general. Imagínate un país sin seguridad social. ¿Qué te imaginas que pasaría? Vigila esta salud en general de toda la población. Vigila la existencia del, del empleo. Que las empresas ofrezcan un medio ambiente laboral sano y seguro para los trabajadores. Y todo eso te, se tradu te traduce en beneficios para la comunidad en general. El, este, esta amplia gama de, de paquetes de servicios que otorga la Seguridad Social está a cargo, en efecto, del gobierno federal, pero se auxilia de las autoridades locales, se auxilia de los gobiernos estatales, y hasta incluso de los gobiernos municipales. ¿Se acuerdan el año pasado con el problema de la, de la pandemia? Que el gobierno federal quería abarcar el control completo de la pandemia. Y no pudo. Tuvo que auxiliarse de las autoridades locales. Yo recuerdo alguna de las conferencias vespertinas. Cuiden cuiden, observen, sigan las recomendaciones de sus gobiernos estatales a través de sus secretarías de salud donde ellos eh, podían eh, implantar los famosos semáforos semáforos de movilidad oye, cuánto cuánto nos ha venido a modificar, relacionar lo que es esta pandemia, porque hemos tenido que adecuarnos a esta nueva forma de trabajar, en la medida de lo posible, pues el grueso, el grueso de la población pues tuvo que elaborar de una manera distinta a la que estábamos acostumbrados. Por eso la seguridad social abarca todo este gran panorama. Que no solo no solamente es darnos medicina. Oye, para todos los médicos del Seguro Social recetan el paracetamol, ¿verdad? Es eso, la seguridad social también forma parte de los derechos humanos. Y nos protege de cualquier contingencia que pudiéramos sufrir y, y es el brazo el brazo del Estado que está sosteniendo este paraguas que significa la Seguridad Social. ¿Te fijas a quién está protegiendo el paraguas? Protege a la familia, al jefe de familia y a sus beneficiarios, su pareja, sus hijos. Se extiende a los papás en caso de que no tuviéramos pareja. ¿no? Y nos protege ante estas contingencias la enfermedad algún accidente enfermedad o accidente que pueden ser dentro de las instalaciones de la empresa o fuera de ellas la muerte la maternidad hoy te fijas prácticamente el círculo de la vida ¿no? porque cuando nuestras trabajadoras están en estado de embarazo Acuden a la seguridad social para obtener el beneficio de una incapacidad que les permita descansar días previos al parto y días posteriores <coughs> mediante el pago de una incapacidad. Eso protege esos medios de subsistencia. Cuando llegas a una cierta edad, gozar de una pensión de retiro. Y si tú llegas a faltar, me decía un trabajador, bueno, ¿de qué me sirve la seguridad social? Si yo ya me morí. Bueno, pues acuérdate de lo que de lo que vimos acá, ¿no? ¿A quién protege la seguridad social? No solamente te protege a ti, sino que la seguridad social se, se extiende a tus beneficiarios. Por eso te comentaba hace rato. ¿Te imaginas un país sin seguridad social? Protección para los trabajadores de la iniciativa privada, para los trabajadores al servicio del Estado, e incluso se extienden los beneficios hacia la población que no tenga un trabajo formal. Esa sería la principal finalidad de la seguridad social, que tiene grandes objetivos. Número uno, es garantizarnos el derecho a la salud. <coughs> brindándonos la asistencia médica requerida a través de todos los canales de salud con los que cuenta, en, en este caso, de los trabajadores de la iniciativa privada, esa institución que es punta de lanza del sistema de seguridad social. El IMSS, y al trabajador se le provee de, los, de la protección a los medios de subsistencia. ¿Qué significa esto? Si imagínate que no pudieras trabajar, que no, no pudieras trabajar derivado de estas contingencias, ¿no? cualquiera de ellas. Eres trabajadora y vas a ser mamá, estás embarazada, es una contingencia que te impide laborar pero la seguridad social te protege y por eso tus medios de subsistencia están ahí para ayudarte a sobrepasar ese estado de embarazo. Te enfermaste fuera del trabajo o te enfermaste por, todas las, por todo ese medio ambiente laboral adverso. La enfermedad puede ser general o enfermedad de trabajo. Sufriste un accidente o ya llegaste a a un estado de retiro o la muerte. Por eso se dice que la seguridad social tiene como objetivo proteger al trabajador con los medios de subsistencia. Y por ende eso se traduce en un bienestar colectivo, individual primero como trabajador y se extiende a su familia. Por eso también es, co es colectivo. Y como un último objetivo de la seguridad social, pues es garantizarle al trabajador una pensión, una pensión digna para el momento en que se retire. En donde pues desgraciadamente gran parte de la población trabajadora, económicamente formal, económicamente activa, no cuentan con esta seguridad social, que es un derecho al que tienen simplemente por ser trabajadores de su patrón. Y esquema que en su momento se, se amplió hacia los esquemas de subcontratación, que ya está prohibido a partir del 23 de abril de este 2021, la subcontratación de personal de forma directa, ya está prohibido. Ya no puedes tú contratar a otra empresa para que te provea de los trabajadores que van a realizar tu actividad principal. Eso ya está prohibido. Porque sí había muchas empresas que desgraciadamente pues tergiversaron este mecanismo que es empresarialmente hablando es Totalmente permitido. ¿En qué no eres especialista? ¿Qué es lo que como empresa no sabes hacer? Esa es, esa, esa otra expertise, es la que te va a brindar el complemento necesario para tu negocio. Entonces la globalización económica, chicos, vino a, a darle forma a este fenómeno, fenómeno mundial de la subcontratación o outsourcing. El término inglés representa la, la, la conformación de negocios entre dos empresas, entre dos unidades de producción, en donde una complementa a la otra. Si tú te dedicas a fabricar juguetes, es, a ver si se alcanza a ver, es un avioncito. Si tú te dedicas a fabricar juguetes, requieres de mano de obra para esa labor. O sea, esa es la esencia de tu negocio, fabricar juguetes. Ahí tienes el producto listo para que venga la gente y lo, lo compre. Lo promueves a través de las redes sociales, pets un anuncio. Antes vendíamos por periódicos, ¿se acuerdan? Ahora vendemos por internet. Ahora vendemos casi todo por Facebook. Por Facebook, por Instagram. Hasta por TikTok hacemos venta. Es más, que buena idea, voy a meter mi, mi anuncio comercial. Ahorita terminando el curso y me voy a hacer mi primer, mi primer TikTok comercial. Ya tengo videos, pero ya los subo directamente a la plataforma. Entonces, si yo te voy a prestar ese servicio adicional, que no forma parte de tu actividad principal, pues estamos, haciendo, estamos haciendo outsourcing empresarial. Pero entonces, ¿qué pasó con esta reforma laboral? Pues desapareció el outsourcing en donde tú contratabas a tus obreros de una manera tercerizada. Eso ya está prohibido. O sea, otra empresa no te puede facturar a tu propia mano de obra. Por eso se es dentro de la reforma laboral. Se extiende a lo que es la seguridad social, o sea, lo que es el aspecto laboral y seguridad social, chicos, van de la mano. No lo podemos separar, pero en este caso la seguridad social depende de lo laboral. Si pusiéramos a estas dos leyes en una balanza, la ley federal del trabajo tiene mayor peso específico que la ley del seguro social. Sí, las dos son leyes. En el nivel de jerarquía de, de norma jurídica, pues sí, a, a por ser leyes, tiene el mismo valor, pero al ser una ley más específica, la ley federal del trabajo, es una ley particular, pues tiene mayor peso que una ley general. Bueno, también la ley social en su rama específica. Hay muchos artículos de la Ley de Seguro Social que hacen referencia a una cierta definición contenida en la Ley Federal del Trabajo. Sin ir más lejos, eh, la definición de salario como tal para efectos de seguridad social nos remite a cómo lo defina la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, la Ley Federal del Trabajo tiene mayor peso específico que la propia Ley del Seguro Social. Por eso está interesante ahora este nuevo esquema de, de la subcontratación, porque ya no vamos a subcontratar trabajadores, ahora vamos a subcontratar un servicio. Y si yo, por ejemplo, te ofrezco el servicio de fumigación de tu planta, oye, pues sí se vuelve un servicio necesario. Pero no pasa nada si no fumigas, podrás tener una plaga de cucarachas, ¿no? pero tú no dejas de producir los juguetes. Deja o cambio de nave. A ver si esta se distingue un poquito más. Si ¿Sí se distingue más la nave. O sea, yo no dejo de producir juguetes, aunque tenga por ahí un tiradero de basura. ¿no? Yo sigo produciendo juguetes pero ya vi que los, los japoneses se vuelven locos porque no hay orden ni limpieza. Entonces si sí, contrato a una persona que puede ser física o moral para que me preste un servicio especializado. ¿Qué servicio voy a contratar? El de limpieza. Entonces me va a dar ese servicio y ese servicio pues, necesariamente me lo da con sus trabajadores. Y a decir de la autoridad laboral me los va a poner a mi disposición, lo cual, pues, semánticamente yo no estoy de acuerdo. O sea, sí, me van a dar el servicio de limpieza, sí, lo va a hacer un trabajador de la persona a la cual voy a contratar, la empresa a la que voy a contratar. Pero yo nada más voy a ver que me hagan el servicio de limpieza. Más de ninguna manera el afanador lo voy a, lo voy a estar checando, lo voy a estar ordenando, lo que haga. Dice tristemente la, la autoridad laboral que por el simple hecho de que ese servicio me lo preste en mis instalaciones, pues tiene que registrarse en el famoso REPSE, registro especializado de personas que van a realizar un servicio especializado REPSE. Se me hace medio simplista esa, ese criterio por parte del titular de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo. Porque ese servicio especializado me lo tienen que dar. Con la participación de los trabajadores. ¿sí? Si te van a fumigar tu planta, si te van a prestar una un servicio de limpieza que necesariamente lo va a. Ejecutar el trabajador de esa empresa. La autoridad laboral dice que nos tenemos que revisar en el RAPSE. Bueno, está por ahí esa discusión acerca de lo que se trata de una disposición de personal. Que en mi opinión personal, no me hagas caso. Yo contrato ese servicio de fumigación de mi planta. Que ese servicio de fumigación efectivamente lo van a realizar los trabajadores de esa persona que voy a contratar de esa empresa. Pero en ningún momento dispongo de los trabajadores a mi modo muy particular de entender. Si tú te pones a mi disposición Quiere decir que yo tengo el poder de mando. Yo eso entiendo por disponer de alguien, ¿no? Si yo, despongo, si yo dispongo de mi hijo, si es que yo tengo el poder de autoridad sobre él. Digo, mi hijo, ayúdame en las labores de la casa, ayúdame sacando la basura, ayúdame yendo a comprar las, las tortillas. Estoy disponiendo de mi hijo porque es mi poder de mando sobre él. Cosa que no sucede con esa empresa especializada que efectivamente me presta un servicio especializado, porque yo no me preocupo en limpiar. Yo no me preocupo en fumigar. De eso te encargas tú. Si lo vas a hacer con uno, dos o tres trabajadores, mira no es mi bronca. Yo quiero tener mi empresa fumigada. Cómo le hagas? Yo no sé lo vas a hacer con dos, tres personas. No debería de importarme. Porque no están a mi disposición. Bueno, esa es mi opinión muy personal.